dirigirme a ustedes en esta ocasión para darles a conocer el lema del año 2021. El año 2020 fue un año difícil, un año complicado, un año donde sufrimos, lloramos, pero ante todo vimos la visión y el avance 2020. Nunca antes, en la historia de la Iglesia de Renovación para las Naciones Habíamos avanzado con tanta potencia Con tanto arrojo, con tanto coraje Y damos gloria a Dios por esto También en esta hora quiero saludar A todos nuestros hermanos A todos nuestros pastores A los pastores oficiales, supervisores, líderes La Iglesia del Señor que se encuentra en cinco continentes A todos ellos Allí, en la India, en África, en Asia, en Europa, en Oceanía, en las tres Américas, en las islas del Caribe, todos reciban un saludo muy especial en el nombre del Señor. Orando al Señor, insistentemente hace algunos meses, por el lema del año 2021, el Señor trajo a mi corazón un lema que me ha impactado fuertemente y el lema del año 2021 es Sobrenatural 2021 Sobrenatural 2021 La Biblia desde su comienzo en el libro de Génesis hasta Apocalipsis nos enseña el poder de Dios y sin duda su poder sobrenatural es decir, aquella capacidad que supera toda habilidad fuerza y conocimiento natural es aquella potestad y virtud para intervenir sobre las leyes naturales y hacer milagros y maravillas. Lo sobrenatural es precisamente una intervención que sobrepasando las leyes de la naturaleza modifica, altera, transforma o crea algo nuevo. Yo creo increíblemente este año que algo va a pasar en esta misión y en este mundo. Va a haber una intervención sobrenatural de parte de Dios que va a modificar, va a alterar y va a transformar y va a crear cosas grandes y poderosas para la gloria de Dios. La sobrenaturalidad es un poder, un atributo de Dios, porque Dios es el que hace verdaderos milagros. Pero esto va acompañado con algo que se llama poder de Dios. En Hechos 18 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y primera de Corintios 420 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El término para poder es. Aquí viene desde la palabra griega dunamis, que significa poder, potencia, fuerza poderosa o habilidad inherente al poder. Dunamis es la capacidad para realizar milagros, es el poder dinámico e inherente a Dios. En el libro de los hechos, el poder sobrenatural de Dios está presente en cada uno de los 28 capítulos. Es el poder que lleva a la iglesia del Señor a lograr grandes victorias y avances, para el reino de Dios. No sé si me lo entendió, La sobrenaturalidad de Dios. El poder de Dios. Es lo que va a llevar a la iglesia. En el año 2021. A lograr grandes victorias y avances para el reino de Dios. El evangelio y el poder sobrenatural de Dios van a caminar juntos. Poder, evangelio y sobrenaturalidad de Dios. El evangelio y el poder sobrenatural de Dios deben caminar juntos. Muchos religiosos incrédulos enseñan que el poder sobrenatural de Dios ya no se manifiesta hoy. En muchos lugares y ambientes se dicen que ya se acabó el tiempo de los milagros, de las sanidades, de las liberaciones, de los dones y de las lenguas del Espíritu Santo, de los ministerios proféticos. Pero la escritura y la realidad, la realidad nos enseña algo contrario, que Dios está restaurando lo que la iglesia ha perdido. y De esta manera la iglesia pueda ser eficaz en su evangelismo el más interesado en que el poder sobrenatural de Dios no opere es el diablo, el Señor lo reprenda, pero la, la Biblia dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos El que levantaba paralítico, los puede levantar ahora, el que resucitaba muertos, ¿por qué no los puede levantar ahora? El que hacía milagros lo puede hacer ahora. Eso es que entendemos que Dios interviene en el tiempo, Dios interviene en el espacio, Dios interviene incluso en la misma materia. Esto es un milagro, pues milagro se define como una intervención sobrenatural de Dios que irrumpe o que interrumpe el curso normal de la vida natural de alguien. A lo largo de la escritura podemos ver a Dios haciendo muchos milagros. Recuerde cuando detuvo el sol en Gabaón, allí en Josué 10.12. Recuerde cuando hubo la destrucción de Sodoma y Gobierno morra sobre naturalmente, recuerde cuando la zarza ardía en el desierto, recuerde cuando él mismo abrió el mar rojo o hizo flotar un hacha en tiempos de liceo o hizo hablar el asna que estaba con balaán o de hecho Sadrán, Mesad y Abednego no se quemaron en el horno de fuego y los leones no se comieron a Daniel, yo estoy entendiendo por el Espíritu Santo que viene una ola sobrenatural sobre toda la tierra que viene una, una ola sobrenatural en nuestras iglesias, en las iglesias del Señor, que mucha gente va a ver milagros que nunca vio, que mucha gente va a ver cosas prodigios que nunca ha visto, porque Dios va a hacer cosas terribles que va a impactar y va a cautivar el corazón de los que creen. Cuando la sobrenaturalidad de Dios llega a una misión, a un pueblo, entonces se hará presente y se manifestará su reino en la tierra y podemos decir que se haga tu voluntad, es decir, habrá gente rendida a Dios. Cuando vivimos bajo la sobrenaturalidad de Dios indica que el carácter de mucho inestable y tibio será formado en lo espiritual. Vivir bajo la sobrenaturalidad de Dios indica que se desarrollarán hombres y mujeres con una vida de oración efectiva que van a producir cosas terribles. Vivir bajo la sobrenaturalidad de Dios indica que muchos obreros que no han sido efectivos este año, que muchos pastores, que muchos líderes van a ser efectivos en el servicio para Dios. Vivir bajo la sobrenaturalidad de Dios indica que habrá victoria sobre el pecado, sobre Satanás y sus demonios. Yo lo creo firmemente. Vivir bajo la sobrenaturalidad de Dios Indica que Dios creará corazones obedientes, valientes y sujetos a Dios Vivir bajo la sobrenaturalidad de Dios Indica que Él va a fortalecer la fe y la confianza de su pueblo En el poder y cuidado de Dios Vemos por ejemplo en la vida de Esteban uno de los siete escogidos Dice que el poder de Dios se manifestaba con fuerza y señales en la vida de Esteban ¡Qué glorioso! ¡Qué glorioso esto! Y eso es lo que yo quiero ver en mi vida y en la iglesia del Señor. Dice que en este joven, el poder de Dios se manifestaba con fuerzas y señales en su vida. Es decir, la sobrenaturalidad de Dios se movía con fuerza, con potencia en la vida de este hombre, Esteban. Por eso yo entiendo y yo creo que todo hombre de Dios que crea esta palabra, algo va a suceder en su vida. El poder de Dios nos va a llevar a vivir una vida íntegra, agradable y sobrenatural. Dice Hechos 6, 8, 10. Y Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a su nombre, dice. Y Esteban, lleno de gracia y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Yo no sé si usted que me está escuchando y me está viendo en esta hora, crea esta palabra, pero yo la estoy creyendo. El mismo Dios de Esteban es el mismo Dios de este siglo. El mismo Dios que levantó a Esteban puede levantar hombres en este siglo. El mismo Dios que hizo prodigios con Esteban puede hacerlo en esta iglesia. El mismo Dios que hizo señales entre el pueblo los puede hacer entre nosotros. Yo lo creo. También observamos en el libro de los hechos, destaca el poder de Dios sobrenatural. Fluyendo sobre la vida de Felipe. Por eso dice la Biblia que Felipe también hacía prodigios y señales. E incluso, aunque algunos se levantaron contra él, no pudieron resistir, ojo, el poder y la sabiduría con que hablaba. Porque vivía en una vida sobrenaturalidad, de sobrenaturalidad. El poder sobrenatural es una promesa del Padre para la iglesia. Lucas 24, 49 dice, hey, aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Qué quiere decir eso? De una sobrenaturalidad que venía de arriba. Esto se llevó a cabo en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo cayó sobre 120 reunidos en el aposento alto. Dios cumple sus promesas. Y este derramamiento fue el inicio de una iglesia que nació en el poder de Dios. Desde su comienzo la iglesia ha experimentado el poder del Señor que es sobrenatural. Recordemos que según Marcos 17 18, las señales son parte del equipamiento de la iglesia del Señor Jesús. Dice la Biblia, y estas señales seguirán a los que creen y que son las señales. Las señales es una dimensión sobrenatural. Dice la Biblia, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Dios sabía que no era posible desarrollar un ministerio efectivo que impactara regiones, que reimpactara el mundo. Y que estableciera el reino de Dios sobre esta tierra sin el poder de Dios y sin la sobrenaturalidad del Señor. Por eso envió el Espíritu Santo. Yo estoy creyendo finalmente que esa misma unción del Espíritu Santo que reposó plenamente en Jesús de forma sobrenatural. Y por ese poder fue pues que su ministerio impactó el mundo conocido. Y no solo eso, sino que lo delegó para nosotros. Yo estoy creyendo que este año es sobrenatural. Y yo estoy creyendo que algo va a pasar en cada país. Que recibiremos noticias de lo que Dios va a hacer en pueblos, en ciudades, en países, en continentes. Que Dios se moverá de forma inexplicable, de forma sorprendente que Dios hará prodigios, que Dios habrá maravilla, que Dios tocará hombres, aleluya, que aportarán y bendecirán la obra de Dios que Dios levantará gente que construirá templo, que Dios hará tremendos señales y milagros que, que la sed por buscar de la presencia de Dios será algo sobrenatural que la gloria de Dios correrá en cada país, que Dios nos abrirá puertas indescriptibles y que tocaremos aleluya, cosas que no hemos tocado y veremos cosas que no hemos visto yo lo estoy creyendo y yo le pido a usted que crea certeramente que algo viene en este año poderoso que algo viene maravilloso y que la iglesia va a vivir en la sobrenaturalidad de dios que saldremos de lo natural que saldremos del humano y vamos a ver cosas que no vimos jamás yo lo creo yo lo confieso y yo proclamo en esta hora que el año 2021 será el año de la sobrenaturalidad de Dios sobre el pueblo y su iglesia. El Señor les bendiga y bienvenidos al año 2021, año de sobrenaturalidad. Año 2021, sobrenatural.